Sí, no, abandonado, pues como el perro, no vamos. Solo, pues, como una noche de invierno con tormenta, abandonado. Yo decía, ¿yo le hago? Os queréis que yo pensé eso. Me importa un pepino, vamos. Que yo esté y adelanto y me lo pase por encima. Efectivamente, en todas las redes, en todas, he pasado por delante a todos mis sponsors en tres o cuatro líneas. A todas. Porque yo cuando me hago algo me pongo en serio. Mira, no hay nada más que odie ponerme a hacer algo y dejarlo a medias. Eso es horrible. Os imagináis una mujer media embarazada. Es imposible, ¿verdad? O estás embarazada, no estás embarazada, hombre. O, o le haces enamorar a tu mujer o te quedas a medias. Vamos mal, ¿eh? No, no, hay que terminar bien, con elegancia. Vale. Bueno, pues yo ¿no? me encontréis solo. Y nada, me pongo a investigar y, y, y nada, en seis, ocho meses me hice diamante y hablo con mi esposo ¿Y qué? ¿Dónde estás? No, es que esto es, es un rollo. porque esto... Joder, pero si me dijiste que era lo mejor del mundo y yo soy diamante. Bueno, en fin, él te fue a otra empresa, también luego dejó esa, al final dejó el multinivel. ¿Qué importa? Vamos. No importa nada. En fin, esto es para aquellos que os ha pasado que estoy solo. Que no importa. Si hoy en día vas a Google y está todo. Hoy la información es gratis. No cuesta dinero. Lo que pasa es que tienes que tomar la decisión propia de aprender, de buscar la información. A ver, fijaros lo que yo he aprendido. Lo que gracias a DXN ha despertado en mí el deseo de aprender cómo comunicarme mejor con la mayor cantidad posible de personas Pues yo tengo un perfil psicológico cualquiera de ustedes tiene un perfil diferente igual a esa chica ¿cómo te llamas? tú Andrea igual con Andrea yo me llevo como de muy mal muy mal no hay manera no me va a comprar en la vida sin embargo ¿Yo suqué? ¿Eh? Bueno, no, no, no te escucho. ¿Y, y suqué o algo así? Bueno, y me llevo con la otra maravillosamente y ella me compra todo. Entonces, ¿qué dice yo? Si tú eres capaz de ser lo suficientemente astuto o mosca, se podría decir igual y tienes el conocimiento necesario para valorarle a ella y si no, es que ella, mira, por el tamaño de los ojos es muy amorosa por el tamaño de los labios también, como no tiene una nariz muy puntiaguda pues no es eh, demasiado pícara eh, por el nacimiento del pelo tiene un carácter bastante fuerte, pero lo disimula porque ella es muy amorosa Entonces yo sé cómo tratarla ¿Por qué? Porque yo he estudiado fisionomía, lo que está en rojo. Fisionomía es un arte que lo inventó además los médicos griegos como Hipócrates y Galeno y te dice que según las facciones de la cara de una persona, sé su carácter, sé su forma de ser. Si es frío, le trato fríamente. Si es cálido, le trato cálidamente si es astuto sé que me va a preguntar preguntas científicas como la tontería de eso ¿y por qué no lo han en los médicos? ¿y por qué no saben? algunos sí porque esta gente que se ve. es decir con esto os quiero decir que si tú adquieres ciertos conocimientos multiplicas tus posibilidades y claro, todos queremos ser mejores y más efectivos, ¿verdad? ¿Sí o no? Claro. Lenguaje corporal. Ahora mismo yo observo y sé quién le está prestando atención y a quién le estoy aburriendo y quién está con ganas de irse. Por la manera de la postura de sus brazos, o no tiene ganas de ir al baño, es, no os podéis ni imaginar lo divertido que puede ser. Sabes lo que está pensando una persona y sabes cómo tratarla en ese momento o sabes si no es el momento de decirle nada porque está en estado negativo porque resulta que le ha dejado su mujer por otro o si se ocurra venderle DXN no es el momento bien luego eh, me ha gustado mucho la nutrición, temas de hablar en público, neurociencia de la comunicación aquí tenéis en, en Latinoamérica Jürgen Klarik, que supongo que muchos lo conoceréis yo he estudiado mucho ese tipo de cosas también hay personas que ya me están sintiendo con la cabeza porque también están preparándose también saben que tienen que saber más para ser mejores todo lo que haga mejor es fantástico todo lo que te haga mejor es una catástrofe te has perdido el tiempo bien, luego toda la vida he estudiado la visión estuve en una empresa en multinivel de medicina tradicional china, tengo unas nociones también luego me entró la curiosidad por la medicina ayurvédica porque tenemos un doctor ayurvédico de la India que, que es la ganoterapia, que no me acuerdo a su nombre entonces hay una relación, cuando empiezas a entender todas cosas y ya no os digo nada cuando yo hice el curso de ganoterapia yo tengo mucha relación con muchos líderes de otros países yo soy muy comunicativo México, por ejemplo, tengo varios líderes en Perú también, en Bolivia también y luego al final cuando necesitan una ayuda yo les ayudo y luego cuando necesito ayuda ellos me ayudan es muy importante que haya una comunicación con líderes entre líderes porque al final son personas también enfocadas y siempre va a haber un más y más ¿no? Bien luego estudié también Nutrigenómica y Nutrigenética pero nada, unos cursos de 20 horas ¿eh? algo simple para entender los conceptos y ahí aprendí cosas espectaculares sobre todo para que te dan la capacidad de decir, bueno, el viene un diabético pues yo le digo lo que tiene que comer y lo que no porque si consume los productos y se cuida la comida va a tener más resultados antes y si, es que la gente no tiene paciencia quiere una enfermedad que lleva 20 años con ella, que se tome una pastilla y se le cure para toda la vida que <risa> la gente es así somos así queremos resultados rápidos e instantáneos y si es posible, gratis pues olvídate de eso, vamos, eso no existe las cosas tienen un valor, si tienen un precio, y si el que no lo quiere pagar es su problema, es su decisión. Luego, uno de los errores que cometió la chica, esta de, los que, de, las, de, de la que os he hablado antes, eh, ayudar a todo el mundo pagando los productos, el mayor error de tu vida. Igual ni se los toman, que no te dan valor. Si alguien no quiere tomarlo, si no le da valor y quiere seguir enfermo, es su problema, vamos. Ni se os ocurra. Porque estáis perdiendo el dinero y la credibilidad. Estáis en oferta. Cuando ves una fruta en oferta que está a punto de pudrirse, en la frutería no la compráis, ¿verdad? Nadie quiere lo que está en oferta. Tienes que darle valor. Tenemos una cosa súper valiosa. No podemos quitarle valor, hombre, por favor. Bien. ¿Está claro no? Vale. Perdón serio, porque es que esto es, es que súper es importante, hombre. Joder, es que, pues, perdón, ya, ya, me voy a, ya voy a decir alguna, alguna grosería. <risa> Bien, mirad. A ver, así, aquí, aquí, aquí. Fijaros, un poco para que veáis los libros que tengo, me he sacado yo la foto, ¿no? Porque al final, yo como soy tan desconfiado pienso que todo el mundo es como yo. Bueno, ahí está el libro que tengo yo de fisionomía, este libro es espectacular, no hace falta complicarse la vida e intentar aprenderte toda la fisionomía, no. Te compras un libro genérico, le echas un vistacito... Y os va a encantar, porque de repente te miras a ti mismo y dices, joder, pues sí que tengo los labios obvio, pequeños, frío y calculador, obvio, así soy. Y te vas analizando a ti mismo, cuando lees un, lenguaje, un libro de lenguaje corporal, bueno, yo es que me he transformado, ahí se están riendo mucho, yo es que me he transformado, me casé con una latina porque era muy triste. Yo estaba todo el día gruñendo, era un gruñón, vamos, y me casé con una latina para darle un poco de alegría a mi vida, y bueno, ahora me he transformado, soy más latino que español, ¿no? Pero bueno... Eh, y luego está por ejemplo el libro de cómo cura la espirulina porque claro, yo en Europa no puedo decir que la espirulina cura nada vamos, que me llevan a la cárcel yo me llevo mi libro y digo, mira, aquí dice que esto cura yo no, el libro te quita la responsabilidad pero tienes unas bajo la manga en Amazon, vamos, vale una, no vale nada este libro y lo lees y, y te sorprendes y realmente le das el valor que tiene el producto es que, vamos, es espectacular los ¿eh? estudios científicos sobre la espina y es que es espectacular de verdad darle mucho valor bien, luego tenemos ahí otro libro que este libro es muy interesante medicamentos que matan y crimen organizado bueno, es un escándalo ese libro no voy a entrar en detalles en ese libro porque bien, aquí tienes el libro de Isodieta yo conozco a este señor que está allá abajo se llama Jaime Brugos yo estuve en un multinivel en el cual me dio la opción de poderle conocer. Me fui a una charla suya, me dejó el micrófono para, dar las, las para darle las gracias, se me ocurrió pedirle el, grifo, el, el, el micrófono y me lo dejó. Vamos, que casi les doy una charla a todos ahí, invito a amigo de él, me invito a comer. Este señor es de una clínica antienvejecimiento y me explicó sus teorías y aprendí muchas cosas. Alternativas en las terapias del cáncer. Alimentos que curan. Este libro, yo cuando lo vi, alimentos que curan. Vamos, me lo compro. Yo todos los días que voy de viaje, me voy al corte inglés y busco un buen libro. Ya me he comprado antes de ayer otro. La inflamación silenciosa. Buenísimo también. Bueno, esto es un pequeño ejemplo. No me voy a enredar con esto. A ver. Bien. Ahora no, vamos sí, a con las redes. Fijaros. A ver. Verónica Valderrama. ¿Esta mujer de dónde es? De Perú sí, pero de... aquí no está, ¿no? Menos mal, me come vivo. Esta niña es un... vamos, imposible, yo no puedo competir. Bajito, gordito y calvito, yo no puedo competir con esta niña, vamos, imagínate. Es un fenómeno esta mujer, cómo utiliza las redes sociales. A mí me encanta cuando la veo. Luego está también... No sé quién es de X en equipa otro fenómeno del tiktok. Y luego tenemos a Miss Maite, que es de mi red. Si os cuento la historia de Miss Maite, vamos, yo le doy gracias a Dios todos los días por haberla conocido. Es un fenómeno. Se ha especializado en tiktok y le da muy bien. Yo cuando me puse a hacer tiktok y vi que tenía ya 20.000 y uy yo no, yo no hago tiktok, vamos, ni se me correría. ¿Cómo? Tengo una competencia brutal. No. Es decir, las redes sociales utilizadas correctamente son una herramienta brutal como formación como aprendizaje y como utilización para ti Tito que todas las redes sociales son buenas utilizándolas correctamente bien bueno este hombre ya yo le sigo hace muchos años de hecho este hombre ¿cómo se llamaba? que nunca me acuerdo el día de la red, sí además es un tío enorme este es tío majo además muy simpático eh, hubo un tiempo en el que yo tenía más suscriptores que él y de repente hizo me adelantó y se multiplicó y yo dije, joder, qué tío pero esto es un fenómeno me encanta, me encanta su canal de YouTube, es muy profesional, es muy bueno. Eh, ahí tenéis un montón de información, un montón de testimonios. Oh, ese hombre es, es una bendición en YouTube para todo el grupo de que se el habla hispana. A mí me encanta, yo les digo mucho. He aprendido muchas cosas con él. Bueno, bien, vamos a ir a frases que es lo típico, el tema del enfoque, el tema del multinivel y el tema empresarial, ¿no? Eh, esto es un poco de lo que normalmente se habla Henry Ford, no sé si sabéis, que sabéis, es la persona que inventó la marca Ford de coches. Y aquí dice como, hay muchas personas que se dedican a preocuparse por los problemas. No te preocupes por ningún problema. Ayer me decía Don Eric, o ella en el coche, una frase que yo uso mucho. Si tienes un problema, solo tienes que pensar si tienes solución o no. Si tienes solución, hazlo, no, ya está, olvídate. Tienes que ser un especialista en solucionar problemas. Y si no tienes solución, olvídalo, ¿Qué más da. No tiene solución. Pero casi siempre todo tiene solución. Y sobre todo con DXN, ¿no? Hay que afrontar los problemas y hay que solucionarlos. Bien. Ahora sería la segunda parte. ¿Cómo ando de tiempo? ¿Voy bien? Vale. Porque a veces me enredo y. Podéis <risa> irme los. Bien. ¿Por qué el DXN da los mejores resultados? En estas diapositivas vais a ver un poquito mi trayectoria, cómo me engañaron como, aún ganando dinero que ahí en la avaricia parte de lo que ganaba lo reinvertía había personas en mis redes que estaban obsesionados en reinvertir y bueno, hacían verdaderas locuras fijaros, la autoridad para valorar una cosa se adquiere cuando tú tienes la experiencia en esa cosa yo he estado en redes en redes binarias empresas americanas, ahora veis cuál es, he estado en redes binarias híbridas, también americanas he estado, he ganado siempre, yo no sé cómo lo hacía, pero es que de verdad, siempre que en una red yo esto ya me funcionará, pues siempre la montaba gorda, no sé cómo, ni por qué, pero bueno he estado también en matrices forzadas y luego he estado en un Iliven, la única en DXN, que es obviamente la mejor, el mejor sistema, ¿no? el más justo pero sin ninguna duda, pero yo os puedo decir que yo creo que tengo la autoridad para poder hablar de esto, porque he tenido éxito en todos los tipos de matrices eh, os puedo decir que he tenido relación con varios presidentes, incluso me han llegado a llamar empresas nuevas, diciéndome que me daban bastante dinero por ir con ellos, ¿no? y yo decía, yo a de qué no le pongo los cuernos yo soy hombre de una sola mujer y de un solo multinivel porque si no lo eres tienes un problema vas a duplicar aunque no quieras en tu red de lo mismo y va a ser un verdadero desastre y si algo es bueno no lo dejes escapar y no lo pierdas es verdad a ver mira esto fue en el 2012 yo todavía no conocía de XN estuvo una empresa que se llama Sig Rewards ¿alguien la conoce? menos mal ¿de verdad? ¿Nadie no conoce? 12? Oh, ¡qué alegría! bueno, entonces hablaré más si no, no puedo decir todo eh, el 5 de abril tenía 200 personas en la red y el 6 de julio tenía 6359 ya está ¿qué es esto? Yo iba con mi madre a sacar plata del cajero y decía, ¿de ¿dónde sale este dinero? Y yo no tengo ni idea. Era algo impresionante. Un crecimiento explosivo brutal. Yo decía, bueno, si esto sigue a esta velocidad, nada, en un año está todo el planeta metido. Habrá que patrocinar a gente en otros, en otros en otros mundos, porque es que aquí no hay gente para todo. ¿Qué pasa? Que obviamente, esperar... Fijaros, fijaros esto, es, esto es una locura. Del 10 de julio al 22 de julio pasé de 70.400 personas eh, a 10.000. Nada. ¿Pero qué son? 12 días. Esto es son diapositivas reales, ¿eh? Esto es cierto totalmente. ¿Qué pasó? Pues no sé si fue el 30 de julio, vino el FDI, el FDI cerró la empresa acusada de estafa piramidal. Yo me quedé con una cara yo, ¿qué es eso? Yo no sabía lo que era un sistema Ponce. No tenía ni la más mínima idea. Era un ignorante. Bueno, como el ignorante que dice, bueno, voy a, la próxima vez que me ofrezcan algo voy a tener más cuidado, porque yo no quiero meterme en este tipo de líos. Bueno, la empresa incluso luego llegó a devolver el dinero a gente, pero fue un, fue, fue un susto, ¿no? Fue una explosión y pasó esto. Nada. Eh, el dueño en la cárcel, 14 años, la página no se abre y un verdadero desastre. Yo no, yo no pensaba que esto pudiera suceder. Yo he planificando, bueno, a esta velocidad, en 6 meses me hago multimillonario. La esperanza es un arma de doble filo si pones la esperanza en algo que es de este estilo te vas a meter una torta que no te vas a poder ni levantar a veces y mucha gente no pudo levantarse luego la gente está muy enloquecida empieza a sacar créditos y a invertir los lo pierde todo y bueno, en fin, horroroso bueno, luego estuve en esta empresa que todavía existe se llama LifeWave vende, es, un, es una matriz híbrida eh, binaria Tuve una red como de unas, no sé, 617 personas en el lado izquierdo oh, y 191 en el derecho. Eh, vino una pequeña crisis económica, el producto era, era tan bueno, pero era tan caro, que nadie lo podía comprar. ¿De qué me sirve tener un producto muy bueno y muy caro si nadie lo puede comprar? No hay negocio. Eh, fijaros, allí empecé a hablar en público y aprendí muchas cosas. La empresa continuó y yo decidí largarme porque vino una crisis y me bajó la facturación un 90%. Te estás ganando 2.000 dólares, que ya está muy bien, para una persona que en de multinivel bajó a 120. Y dije, esto, esto no funciona. Entré para sacar esta diapositiva esta semana, porque todavía el código permite entrar en la red, y tenía 50 dólares de comisión en cuatro años. Vaya caca. Pero esto es una verdadera... Es horroroso. Ese es producto legal, producto de salud, producto muy bueno. Tan bueno, tan bueno, tan bueno que nadie lo puede comprar. Ese es el secreto de DXN. No nos equivoquemos. Para que una persona que no haga el multinivel, que hay mucha gente que no quiere hacer el multinivel, que está muy bien, nos viene muy bien, pero todos los meses compra porque el producto le soluciona un problema grave de salud. Eso es lo que hace que sea sostenible un negocio de multinivel. Porque no todo el mundo va a hacer multinivel no todo el mundo quiere hacer el negocio, no pasa nada pero que estén ahí que estén solucionando sus problemas y un día aparece uno que quiere trabajar en el negocio y empieza a crecer también por ahí, pero esa es la clave del éxito de DXN bien bueno, esta es otra empresa que no me atrevo ni a decir el nombre, no, esto fue horroroso matriz forzada 5x6, os voy a decir el premio que nos daban, yo aquí tuve como de mil personas, algo espectacular Decían que te daban una tonelada de oro, de premio, si llenabas la matriz 5x6 sin calvas. Es decir, sin que haya ningún vacío. Imposible, vamos. Es técnicamente imposible. La empresa... Eh, a ver si se la... Fijaros, esta, esta diapositiva es muy buena. A ver el timo del unete Bitcoin, de José Manuel, es que yo le conocí al presidente, me llamó a casa para hacer una, una reunión no Zoom, entonces no había Zoom, había otras cosas, que claro, ahora no me acuerdo el nombre, y me dijo, yo era el socio número 20, el 23 en la primera semana, yo estaba, uuuu, ya verás esto va a ser negocio en siglo, y TrentXN estando aquí para probar el producto, y como yo entré en DXN, había mucha gente de Orbanabola aquí, y se enfadaron conmigo, y me apartaron de las conferencias, y me, y me dejaron de lado, a mí me daba igual, yo estaba contento con DXN porque el producto estaba bueno, y yo estaba cobrando ahí buena plata, hasta que de repente cierran la empresa. ¡Ah! La cara de susto que se me pone. Yo estaba flipando, y decía, esto es maravilloso, esto da plata. DxN era de... Yo me meto en DxN y que sea lo que Dios quiera. Cuando me cerraron esta... Me metí en otra. Es que no aprendemos, vamos, que somos terribles. La esperanza del atajo, de querer ganar mucho. ¿Cuántos conocéis que quieren ganar mucho? Rápido, eso sí. Si sí es posible, sin afiliar a nadie, sin hacer nada, sin comprar nada, sin vender nada. Aléjate de esa gente, vamos. Perdí de tiempo. Vamos, No los quiero ni de consumidores, vamos. Son como, como un virus, ¿eh? hablando de virus, que hay muchos por ahí. Bueno, eh, ah, eh, yo ya, ya astuto, e inferior, yo ahora, ahora, ahora es la mía. Y me ofrecen esta empresa, vamos. Fijaros, ese es el hermano de Bush, el, el, el expresidente americano. Tuvimos una fiesta que estaba hasta el hermano de Bush. Con la copa y champán, estábamos todos ahí súper contentos. Me gané un premio de un BMW por un valor de 30.000 dólares que cogí el dinero, claro, yo voy a querer un BMW en Estados Unidos. Esta empresa lo bueno es que me pagó muchos viajes para dar conferencias en Los Ángeles y iba a Los Ángeles gratis y paso paraba en Colombia para estar con la novia que me estaba intentando conquistar, que es la negrita que conocéis, que me dio mucha guerra para conquistarla y me salió un viaje en lo gratis por me lo de la empresa de Estados Unidos. Me fui con un abogado, atentos a esto, claro, yo ya todo y bueno, a mí no me la pegan otra vez, vamos. Investigué la empresa, tenía un holding de un montón de empresas, eran amigos del presidente de Estados Unidos digo, esto no puede ser ilegal el este documento que veis ahí arriba es de cómo está registrada la empresa legalmente fui con un abogado que yo puse dinero de mi bolsillo para llevármelo con una reunión con el presidente el vicepresidente y el director financiero y tuvimos la reunión la empresa legal no importa no importa sea legal. Si al final se puede convertir en un sistema piramidal, aunque sea legal, y eso es lo que pasó, porque creció tanto que vino el gobierno de Estados Unidos y dijo: a este nos cortamos la cabeza, él le quitamos la pasta, y eso es lo que pasó. Fijaros, eh, fijaros que así hasta fui con un abogado y volvió a caerse todo.